La inauguración de esta carretera fue esperada por más de 50 años y ahora por fin en el gobierno del presidente Evo Morales se puede concretar. Una vía integradora. Estamos cerrando poco a poco esas deudas históricas desde la guerra del Chaco con la región que estaba aislada el resto del departamento si bien había una vinculación con el resto del país a través de Santa Cruz pero con la capital del departamento estaba aislada. Por su parte el sector campesino destaca la inauguración de esta carretera, toda vez que será más factible el traslado de sus productos. Todas las comunidades que estaban antes nunca podían sacar su producción tema de cítrico y otros ahora van a poderlo exportar al mercado de Tarija y nosotros una vez más como dirigentes departamentales del agro nos sentimos orgullosos porque en realidad va a bajar los costos de la canasta familiar. En la oportunidad del presidente Evo Morales destacó que esta obra es uno de los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora podemos garantizar grandes obras, que se pequeñas obras, no solamente para Tarija sino para toda Bolivia. Cabe destacar que esa carretera tuvo una inversión de más de 600 millones de bolivianos con una longitud de 60.89 kilómetros. En el informe, Rodrigo Chuca con las imágenes de Paul Cabrera para Avia y a la televisión.